Eh, todo comenzó hace aproximadamente unos seis años cuando eh, visité la oficina para una visa de trabajo H1B. Eh, en ese tiempo eh, me esforcé por conseguir un, un sponsor o un patrocinador para una certificación laboral, ya que el abogado me recomendó de que este tipo de programa permite un estatus permanente y a través de él una residencia. Eh, hace aproximadamente dos años eh, logré un patrocinador y iniciamos el proceso para la certificación laboral ante el departamento de labor. Eh, una vez introducimos todos los documentos al, al departamento en un periodo de un año eh, me dieron la certificación a través de un permiso de trabajo eh, ese permiso de trabajo entonces pudo introducirse ante inmigración y lograr el día de hoy que me entregaran la residencia